Buenos días. Un saludo a todos los amigos del blog. Mire, los seres humanos no podemos convertirnos en seres humanos, si no tenemos que hacer muchas cosas, pero yo le voy a hablar ahora de una, sin ser capaces de renunciar. De renunciar. Eh, los seres humanos eh, empezamos nuestra vida y vamos descubriendo el mundo, nuestra familia, nuestra madre, nuestro padre, nuestra familia, y nos damos cuenta de que aparte de nosotros mismos, de nuestros deseos, existe una realidad, una realidad que cada vez vemos que es más grande, y esa realidad ya nuestros propios hermanos, si hemos tenido hermanos, en la relación con ellos hemos tenido que renunciar a muchas cosas, por ejemplo, imagínense usted un niño que tiene un juguete, un juguete, y tiene que compartirlo con un hermano. Bueno, pues cuando lo cuando se lo deja a su hermano, él renuncia a tener ese juguete. O una a lo mejor un niño que su madre ha preparado un, trozo, un dulce, y él se lo comería todo, pero tiene que compartirlo con su hermano, tiene que renunciar. Pero aparte de eso, el niño, la niña, en la medida en que se va dando cuenta del mundo, se va dando cuenta de que él no es tan grande como el que ella, que en su deseo, puede querer ser muy grande, el más grande, pero que la vida, la realidad, le hace ver que no es tan grande. Pero uno puede tener grandes dificultades para renunciar a esa grandeza, a ese deseo de grandeza, a ese narcisismo primario. Freud, Freud, cuando habla de la psicosexualidad, es decir, de la evolución psicosexual del ser humano, como ya les he dicho en otras veces, habla del complejo de Edipo. ¿Qué relación tiene el complejo de Edipo con la renuncia en el hombre y en la mujer? Mire, eh, yo le voy a decir lo que dice Freud, aparte de que yo esté o no de acuerdo. Freud dice que cuando una mujer. Freud dice que hay una, una, que la mujer eh, tiene así como no digo todas las mujeres, digo muchas mujeres, lo que llama la estructura histérica. La mujer, cuando ve su cuerpo y se da cuenta de su cuerpo, se da cuenta, piensa que le falta algo, que le falta algo que el hombre tiene, que es el pene. Y como resulta que al pene se le da tanta importancia, a la importancia que se le da al pene. ...es cuando se convierte en falo... ...el falo es el pene convertido en algo muy importante... ...entonces se llama falo... ...bueno, entonces la mujer piensa que le falta algo... ...entonces tiene envidia, esto es lo que dice Freud... ...tiene envidia del pene... ...siente como vergüenza de su cuerpo... ...siente como una herida el hecho de, de no tener ese héroe... ...de que le falte algo... ...y hay una serie de cositas en las que... ...por ejemplo, cuando el hombre puede orinar de pie... ...y la mujer tiene que agacharse... Eh, la mujer mucha, ...y muchas otras cosas... ...la mujer lo vive como un sentimiento... ...de una cierta inferioridad... ...esto que les estoy diciendo... ...y ahora ya le hablo de mi opinión... ...sí que es real... ...sí que es real... ...real... ...en algunas mujeres... ...y en algunos hombres... ...de una forma diferente... ...¿qué pasa con la mujer?... ...la mujer por ejemplo... Eh, estoy pensando ahora en una paciente en concreto, pero tengo una en concreto, pero tengo otras ahí alrededor de esta, de esta primera. Esta mujer me dice, casi literalmente, me dice que ella se ha sentido desde niña un tanto avergonzada de su cuerpo y utiliza, utiliza sin que yo intervenga para nada, ella espontáneamente, la palabra vergüenza, Esta mujer, cuando va creciendo, cuando va creciendo, eh, tiene, dificultad, tiene dificultad para, eh, digamos, elegir objetos, eh, de, objetos de amor, objetos de deseo, hombres. Eh, hay una herida en su psiquismo, una herida que tiene que ver con su cuerpo. Pero fijaros bien que esa mujer, esa mujer tiene, justamente por todo esto que les estoy diciendo, tiene dificultades para la renuncia. ¿Para ¿Qué renuncia? Renuncia a, a tener pene. Si no tiene pene, si su cuerpo no tiene pene, y ella quiere tener pene, ella tiene una dificultad para esa renuncia, para decir, yo soy una mujer, mi cuerpo es así, mis órganos sexuales son así... Y yo acepto de buen grado que soy una mujer. Esto otras mujeres lo pueden, lo pueden hacer bien. ¿Por qué esta mujer no puede hacer eso? Mire, en este caso, y esto ahora, ahora ya estoy pensando en dos casos, en este y en otro, esta mujer ha tenido la mala experiencia de una relación con su madre mala. Su mujer era, en los dos casos que estoy pensando, un modelo, un modelo malo, un modelo que no tenía atracción ninguna para ella en los dos casos. Y en los dos casos, esta mujer, una y otra, por así decirlo, psíquicamente van hacia su padre, van en una especie de movimiento psíquico. Y su padre, la primera, tenía poca relación con su padre, pero sin embargo, cuando la tenía, le pareció un hombre, un hombre atractivo desde el punto de vista psicológico, etcétera, y la otra también. Entonces, ¿qué pasa? Que las dos han tenido dificultades en su vida para eh, eh, constituirse como mujeres. ¿Por qué? Porque siempre han tenido esa herida de querer eh, tener eh, algo que no tenían. Pero algo, algo, Cuando digo este algo, no solamente tener pena y no tener pena, es la importancia que ese órgano se le da en, en, en, a nivel individual y a nivel social. Ustedes, ustedes eh, eh, eh, se dan cuenta de la cantidad de frases que hay donde se ensalza el pene o los testículos. Y sin embargo, la cantidad de frases que hay donde se denigra el, los órganos femeninos. Por ejemplo, dice, ¿qué, qué, cos, qué coñazo, como diciendo, qué cosa más aburrida o qué cosa no sé qué. Sin embargo, se dice, qué cojones tiene, qué cojones tiene, como qué valientes, es, qué tal, qué cual. <coughs> hay montones de frases dentro del lenguaje que hablan de la maravilloso que es el pene convertido en falo y de lo mal o de lo, el, lo no sé, quizás lo vergonzoso, según. Entonces, estas personas tienen dificultades para la renuncia. ¿Para qué renuncia? Para decir, yo soy lo que soy. Yo soy una mujer mi cuerpo es este, yo soy un hombre, mi cuerpo es este, y acepto, de buen grado, ser un hombre o una mujer. ¿No creen ustedes que los hombres no tienen también dificultades? Porque el hombre, los hombres con, una, con un carácter histérico, los hombres, sí, tienen pene, muy bien, pero, ¿qué pasa? Que quieren atribuir a su pene, lo convierten en falo y le dan un valor que no tiene y se creen los amos del mundo, se creen... Eh, ...todopoderoso, se creen megalomaníacos, se creen arrogantes, porque, porque han establecido una relación entre su físico y su mente, y la mente está imbuida de ese valor que han dado a su a su pene convertido en falo. Ellos se creen, entonces, eh, algo así como que todo el mundo tiene que arrodillarse delante de ellos y que son como que siempre están representando una obra en la cual todo el mundo se fija en ellos y dice qué maravilloso es este hombre y qué bonito es y qué fuerte es. Son hombres que no tienen capacidad para la renuncia, que no tienen capacidad para ser un hombre, pero un hombre normal, un hombre que tiene una dignidad, que tiene un poder, claro que sí, pero ¿qué es eso? Y solo eso. Y la mujer igual. Entonces, tanto el hombre como la mujer tienen que poder renunciar. ¿Renunciar a qué? A ser lo que no son. Un hombre no es esa grandeza que él cree que tiene, una mujer no es tampoco eso que ella cree, si es una persona con una estructura histérica que tiene ese sentimiento de vergüenza y de inferioridad, ella no es eso. Eso es un sentimiento que seguramente lo ha sentido por esto que le he dicho, de que no ha tenido un modelo de mujer, de madre, de la que se haya sentido orgullosa, que haya podido identificarse con él y sentirse ella también a gusto con su cuerpo, con su vida, con sus órganos sexuales, con todo. Entonces, si se dan cuenta, la estructura histérica masculina y femenina ha tenido... Antecedentes que le han hecho sufrir, donde no ha podido identificarse bien con modelos buenos masculinos y femeninos, y por eso lleva ahí dentro de él no solamente una herida digamos, en su cuerpo, sino una herida en su mente, y le es muy difícil renunciar. Por eso las estructuras histéricas suelen ser mujeres, me refiero ahora a las mujeres, personas así como que parece que estén siempre actuando, que estén siempre como escenificando una obra de teatro, le gusta mucho ser el centro, le gusta mucho hablar mucho, eh, eh, es como si estuvieran, como le digo, sí, como siendo los actores fundamentales y principales de una obra de teatro y para ellas la vida es un escenario donde estás siempre representando la obra de querer aparentar y ser más importante. ...de lo que son. ¿Por qué? Porque de esa forma compensa... ...esa falta que ellas han vivido como una gran falta. Y los hombres igual, los hombres que no han aceptado... ...que no han aceptado su propia castración... ...es decir, que tienen órganos sexuales masculinos... ...pero que los órganos sexuales masculinos no son... ...nada del otro mundo, son lo que son y nada más... ...pero ellos creen, le dan mucha más importancia a la que tienen... ...esos hombres tampoco aceptan la castración. Y van por la vida... Eh, arrogantes creyéndose los amos del mundo creyéndose poderosos eh, en, eh, haciéndole callarse a los demás porque creen que siempre llevan el arzo y también estando ahí como si estuvieran si fueran los actores fundamentales de una obra de trato que es la obra de su vida entonces amigos la renuncia en este terreno y en otros muchos es fundamental tenemos que renunciar a todo aquello que nos lleva a pensar que nosotros somos más de lo que somos. No. Y amigos, hay que decirlo, y lo tengo que decir claramente, esto es muy duro, porque todos nosotros, yo el primero, muchas veces, muchas veces, nos creemos que somos más de lo que somos. Y tenemos que ser muy humildes. Y tenemos que estar muy pendientes de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que creemos que somos, para decirnos a nosotros mismos, pero tú que te has creído, que tú eres más que ese, que tú eres más que esa, pero hombre, pero ¿dónde vas tú a parar? Ese que hay ahí, esa que hay ahí, tiene la misma dignidad que tú. Tú no tienes ni un gramo más de dignidad. Ni un gramo más de dignidad. Tú no eres más. Tampoco eres menos, pero tampoco eres más. Si pudiéramos construir un mundo donde sintiéramos de verdad esto, si no miráramos a los demás de reojo por encima del hombre, ¿qué mundo construiríamos? Construiríamos un mundo fraternal, un mundo solidario, un mundo en donde nos sentiríamos a gusto siendo lo que somos y no queriendo ser más de lo que somos. Este es el mundo que tenemos que construir. Y la renuncia que tiene que ver con el cuerpo hay que hacerla, somos hombres o somos mujeres. ¿eh? Eh, y esto hay que aceptarlo de buen grado. De buen grado. Nos, no lo tenemos todo. El hombre tiene unos órganos, la mujer tiene otros. Son, digamos, complementarios. Pero no lo tenemos todo. Ni siquiera corporalmente lo tenemos todo. Ni lo tenemos todo en los órganos usuales en nuestra mente, porque podemos ser muy buenos en una cosa y muy malos en otra. Y, y bueno y otros pueden tener esa cualidad que nosotros no tenemos, la pueden tener en grado sobre excelente, y nosotros la tenemos en grado cero. A lo mejor nosotros tenemos otra cualidad, y ellos esa no la tienen, pero bueno, pero entre todos podíamos componer un... organizar algo que fuera maravilloso. Nada más. Gracias.